Y llegamos al último vídeo de Orígenes Smash. Espero que tengáis listas las palomitas. Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. El último del maratón de 4 vídeos de Orígenes Smash está aquí. En esta ocasión os voy a hablar de los escenarios introducidos en Ultimate, además del primer Fight Space. Los que ya tenemos del segundo me los reservo para cuando esté completo. Además, os recuerdo que ayer subí los escenarios de Smash 4, por si le queréis echar un vistazo. La mayoría de escenarios de Ultimate son muy detallados, especialmente los introducidos por medio del DLC. Así que ha sido un trabajo enorme recopilarlo todo. Pero ya está listo y aquí para vosotros, así que espero que disfrutéis del vídeo. Empezamos. En primer lugar tenemos el ayuntamiento de Nueva Donk. El Ayuntamiento de Nueva Donk tiene origen en Super Mario Odyssey. Nueva Donk es la principal ciudad del reino urbano y es el octavo destino de Mario en Odyssey. Esta ciudad se basa en Nueva York por sus altos edificios, su población cosmopolita, su tráfico... El principal punto de interés es su ayuntamiento, el edificio más alto de la ciudad y donde trabaja la alcaldesa Pauline. Este edificio se trata de un tour que recorre todo el ayuntamiento, desde la base hasta la cima. Si la música que suena durante el combate es Jump Up Superstar, un batería aparecerá en la base y el resto de la banda y Pauline irán apareciendo durante el transcurso del combate. Conforme se consiguen, más música empezará a sonar, siendo Pauline la cantante. Esto se basa en una de las misiones de Odyssey, en la que Pauline nos pedirá que encontremos a músicos para dar un gran concierto, en el cual se canta precisamente Jump Up Superstar. De fondo en el escenario podemos ver a la odyssey, la nave con la que Mario y Capi recorren todo el mundo para salvar a Peach. Esta tendrá 21 lunas en este escenario. Las lunas son el combustible de la odyssey y obtenerlas es nuestro principal objetivo. Si bien es imposible llegar al reino urbano con 21 lunas, esta es la cantidad que tiene la nave en su arte oficial. Por último también puede verse al capitán Toad. El Capitán Toad debutó junto al resto de la cuadrilla en Super Mario Galaxy ganando gran popularidad desde entonces e incluso protagonizando su propio juego. El Capitán Toad aparece también en Super Mario Odyssey, siendo de gran ayuda para Mario. La Torre de la Meseta es una torre de gran tamaño. Esta tiene origen en The Legend of Zelda Breath of the Wild. La Torre de la Meseta es la primera de 15 Torres Sheikah a la que Link tiene acceso. Allí se reúne con el Rey Chrome quien le encomienda la misión de completar los tres santuarios de la zona para demostrar su valía, obtener la parabela y marchar a derrotar a Ganon. En este escenario la torre ya se encuentra activada. En la torre se puede ver un pedestal donde pone la piedra seca para activar la torre, algo que tienen todas las torres. De hecho, al fondo se ve otra torre, la cual está desactivada, así como un santuario también sin activar. Junto al castillo de Hyrule, donde se encuentra Ganon y la montaña de la muerte. Todos estos elementos están exactamente donde están en Breath of the Wild. La parte alta de la torre puede ser destruida, aunque esto es algo original de Smash. El Rey Rom también aparece de vez en cuando junto a la parabela, la cual es la que cede a Link. Las torres Merluza es uno de los campos de batalla de Splatoon para Wii U, el cual regresó en Splatoon 2 para Switch. Estas mantienen un aspecto prácticamente idéntico al de Splatoon, aunque es mucho más grande en el Shooter, naturalmente. El fondo de ambos escenarios también se mantiene. Partes del escenario estarán cubiertas por tinta. En Splatoon, el objetivo del modo más conocido no es derrotar al equipo contrario, sino cubrir la mayor parte del terreno con la tinta del color de nuestro equipo. Los colores que aparecerán en este escenario serán aleatorios, pero siempre dentro de un número de colores prefijados y que contrasten entre sí. En el escenario se pueden ver a Justino y a Justito, los encargados de determinar los vencedores de cada encuentro. El escenario tiene dos variaciones, uno de día que es el aspecto habitual del campo en Splatoon y otro de noche que es el aspecto que tiene durante los Splatfests. Competiciones en el que cada jugador se posiciona de un mando y pasado unos días y contabilizando todos los resultados, gana un mando u otro. Para jugar de noche se deberá seleccionar uno de los siguientes temas musicales. Ink Me Up, Eve and Flow, Acid West o Mac Warfare. Estos temas suenan habitualmente durante los splaces. Además Justino y Justito estarán dormidos durante el día y estarán ondeando las banderas durante la noche como al final de cada partida. El castillo de Drácula, si bien es posible que exista en la vida real, se basa en los distintos juegos de Castlevania. El castillo de Drácula es donde se desarrollan la mayoría de juegos de la serie, o al menos en un punto clave de estos, y alcanzar el punto más alto del castillo y derrotar a Drácula es el principal objetivo de la mayoría de juegos de Castlevania. Este escenario parece basarse precisamente en esos puntos más altos, donde suele enfrentarse a Drácula, teoría reforzada por el ataúd que puede verse en la parte trasera, y por las escaleras de la izquierda, otro elemento habitual en la serie. Al fondo del escenario se puede ver la torre del reloj, otra zona muy frecuente habitualmente situada cerca de la habitación de Drácula. También aparecerán de vez en cuando candelabros que podrán ser destruidos a cambio de objetos. Esto es igual en los juegos de Castlevania, donde al destruir los candelabros aparecerán objetos que nos curará o nos dará otros objetos. Por último también aparecerán distintos enemigos o jefes habituales de la saga, Medusa, la momia, la criatura y el hombre pulga, Carmilla, el hombre lobo, la muerte y de vez en cuando las siluetas del propio Drácula o Kid Drácula, protagonista del spin-off del mismo nombre. El primer escenario DLC es Mementos. Mementos es una especie de mazmorra creada a partir del subconsciente de los habitantes de Tokio y que los ladrones fantasma deberán visitar múltiples veces a lo largo de Persona 5. Allí pueden cumplir misiones para subir de nivel y ganar dinero. En el escenario se pueden ver vías del tren, así como trenes en sí mismos que pueden dañar a los luchadores. Esto se debe a que Memento suele tomar la apariencia de una estación de metro. En cuanto a las señales y asientos que se pueden ver en la plataforma principal, si bien también referencian esto, parecen referenciar principalmente la pantalla de título de Persona 5. De vez en cuando aparecerá una furgoneta que dejará a dos miembros de los ladrones fantasmas. La furgoneta es Morgana, otro de los miembros, un gato capaz de transformarse en furgoneta ya que aparentemente la gente tiene asociado a los gatos con las furgonetas. Los miembros que pueden aparecer son Skull, Panzer, Fox, Queen y Noir. Solamente dos miembros faltarían, Oracle, quien falta debido a que no se involucra en combate, y Crow, que falta por ser el último miembro en unirse, supongo. De vez en cuando aparecerán paredes y techos, así como cambian también las plataformas, referenciando la capacidad de Mementos de cambiar de forma. Mementos tiene además tres aspectos distintos, uno de color rojo que aparece con las pistas musicales, Last Surprise, Venice the Mask, Wake Up, Get Up, Get Out There, Rivers in the Desert, Or Beginning y Area of the Soul. Otro de color amarilla con las pistas The Shout to the Truth, I'll Face Myself y Time to Make History y otra azul con las pistas Mass Destruction y Battle in of the Soul. Esto es una referencia tanto a Persona 4 y Persona 3. El rojo es el color representativo de Persona 5 y con este aspecto el escenario referencia a este juego. Se puede ver el mapa de elementos en el fondo, parte de la apertura en una pantalla de una de las plataformas y en la plataforma central se verán estrellas representando el 5 y ondas, detalles recurrentes en el juego. El amarillo, por su parte, es el color representativo de Persona 4 y las pistas que hacen que aparezca este color son de este juego. En el fondo se pueden ver líneas de varios tonos amarillos, naranja y verde, el cual aparece en el menú del juego. En la pantalla se verá la misma imagen que sirve de pantalla de carga de Persona 4 y en la plataforma central se verán cuadros representando el 4 y flores, detalles habituales también en el juego. Por su parte, el azul es el color representativo de Persona 3 y aparece con las pistas de este juego. Al fondo se verá una luna llena de suma importancia para la trama de este juego. En la pantalla también se verá un trozo de la apertura y en la plataforma central se verán triángulos representando el 3 y relojes verdes que referencian la hora oscura, una hora adicional en cada día y que es el punto central de la trama. Por último, al caminar y correr, los luchadores en este escenario aparecerán una especie de aura morada. Lo mismo ocurre en Persona 5 al entrar en Mementos. El altar de Yggdrasil se basa en el árbol del mundo, Yggdrasil, recurrente en la mitología nórdica y una localización habitual en los juegos de Dragon Quest, en lo que se basa exactamente. Su primera aparición fue en Dragon Quest II, aunque su apariencia en este juego, así como todo lo que lo rodea, se basa en la de Dragon Quest XI, el título más reciente de la saga. El árbol Yggdrasil suele localizarse en sitios aislados y peligrosos para evitar que la gente pueda acercarse. Durante el transcurso del combate, no solo se podrá ver el árbol, sino también toda la región de Erdrea, donde se desarrolla la historia de Dragon Quest XI. En el escenario en sí, o en los alrededores de ésta, se podrán ver Limos, la mascota de la serie y uno de los enemigos más frecuentes de la franquicia, y a Cronolinos. Los Cronolinos son criaturas encargadas de vigilar la continuidad del tiempo y evitar que ocurran anomalías. En Dragon Quest XI, el héroe tendrá que encargarse de encontrar a los Cronolinos esparcidos por toda Erdrea, también se podrán ver bujilimos metálicos, enemigos que debutaron en Dragon Quest 2. vez en cuando se dejarán ver cofres. Los cofres son habituales no solo en Dragon Quest, sino en todos los RPGs, conteniendo objetos, armas o armaduras que servirán al héroe. A veces estos cofres serán cofres miméticos, diseñados para asemejarse a cofres normales, pero que te atacarán una vez los abras. Estos también aparecen en este escenario, atacando al luchador que se acerque, pero dejando objetos valiosos si se consiguen derrotar. A veces también se podrá ver a Cetacea volando. Cetacea es una ballena voladora que el héroe y el resto del equipo utilizan para viajar por toda Erdrea durante los eventos de Dragon Quest XI. La montaña espiral es la zona inicial de Banjo-Kazooie y ha aparecido en todos los títulos de la serie. En esta zona, Bottles le enseña lo básico a Banjo y Kazooie para prepararlos a la aventura que les espera, la cual es rescatar a Tutti, la hermana de Banjo que ha sido secuestrada por la bruja Gruntilla. En el escenario se pueden ver muchos detalles de los juegos originales. A Tuti se le puede ver corriendo en el fondo del escenario, la casa de Banjo también aparece, la guarida de Gruntilda con la forma de su cara y un puente que conduce a la montaña en sí, varias vidas extras se pueden apreciar así como una pieza de panal que le da más vida al dúo o incluso Jinjos, coleccionables que ayudan a la pareja durante el combate final. También aparecen de vez en cuando Path bombs, estos son enemigos comunes en Banjo-Kazooie, aunque nunca aparecen en esta zona. También se pueden ver a Gruntilda volando con su escoba, así como a Mombo-Jumbo, quien ayuda a Banjo y Kazooie transformándolos en seres que les ayudará a progresar. El aspecto del escenario se basa en su apariencia en baches y cachivaches, pudiendo notar mejor en los alrededores que se corresponden mejor con este título, así como en la casa de Banjo, que es una mezcla entre el diseño de este juego y en el original. El estadio de King of Fighters es, posiblemente, uno de los escenarios más únicos, sino el que más. En este escenario los luchadores no pueden salir del escenario, sino que tendrán que ser echados fuera hasta romper la pared invisible que hay a cada lado. Esto se ha diseñado así para que el escenario se asemeje más a los juegos de lucha tradicionales, estando este escenario basado en uno. El estadio de King of Fighters tiene origen en los distintos estadios que han aparecido en los juegos de The King of Fighters, donde Terry Bogard ha participado. Sin embargo, no se basa en ninguno en concreto y toma inspiración de varios de ellos. Además, este estadio en concreto parece ser un campo de fútbol americano adaptado para ser un ring de combate. Al fondo del escenario se puede leer King of Fighters. Esto no es una referencia a los juegos, sino al torneo del mismo nombre, el cual debutó en Fatal Fury King of Fighters. Este torneo es habitual en los distintos juegos de la compañía SNK. En el escenario aparecerán varios personajes de varios de los juegos de SNK, dependiendo de la música que suene. No voy a decir toda la música porque es muchísima, pero sí que voy a decir todos los personajes y de dónde provienen. <coughs> The Fatal Fury, Andy Bogart, Joe Higashi, Giz Howard, Billy Kane, Rob Howard, Tung Fu Rue, Kim kafwan Blue Mary y Ryuji Yamasaki. The Art of Fighting, Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki y King. The King of Fighters, Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Goro Diamond, Chan Koehan y Choi Bung. The Psycho Soldier, Athena Asamiya y por último The Ikari Warriors, Ralph Jones y Clark Steel. Y el último escenario del que voy a hablar en este vídeo es el monasterio de Garrett Mac. El monasterio de Gareth Mac es básicamente la base de operaciones de bailes en Fire Emblem 3 Houses. Este se localiza en la región de Fodland y en él no solo impartirá clases, también comprará todo lo necesario para las misiones, almorzará y tomará té con sus alumnos, pescará, socializará y se preparará a sí mismo y a sus alumnos para futuras misiones. Este escenario visitará cuatro de las zonas del inmenso monasterio, habiendo personajes de cada uno de los bandos de los que Bailes puede posicionarse. La primera zona es el mercado, en la entrada del monasterio. En el mercado, Bailes puede comprar armas, armaduras, unidades que los apoyen en combate y otros objetos. Aquí los puestos pueden destruirse, pero esto no ocurre en el juego original. En esta parte se pueden ver a los leones azules, Dimitri, Zulek e Ingrid. Al fondo, además, se puede ver al guardia al lado de la puerta principal donde está en el juego base. El guardia es un personaje sin ninguna relevancia para la trama, pero que se encarga siempre de dar las novedades a bailes, ganando mucha popularidad en internet. La segunda zona es la recepción. Aquí Bailes puede hablar con algunos alumnos y si es donde tiene lugar el concurso de baile, por ejemplo. Los bancos y las lámparas pueden destruirse, pero esto tampoco ocurre en Three Houses. Aquí podemos ver a los águilas negras. Bastante conveniente, pues es donde encontramos a Edelgard cuando estamos escogiendo la clase. Su líder, Edelgard, estará junto a Petra y Dorotea. La tercera zona es el puente que conecta la catedral con el resto del monasterio. Al fondo de esta parte se pueden ver caballeros Pegasos, al igual que en el juego original. En esta parte podemos ver a los Cervos Dorados, su líder Claude, junto a su mano derecha Hilda y a Lorenz. Por último tenemos a la propia catedral. En esta parte, Baileth puede rezar, atender consultorios y ofrecer tributos a las estatuas de los cuatro santos. Aquí podemos encontrar convenientemente al bando de la iglesia de Seiros, Rea siendo la líder y acompañada por Setes y Flame. Y eso es todo amigos. Estos son todos los escenarios que tenemos por el momento, salvo los del segundo pase, de los que hablaré más adelante. Espero que os haya gustado mucho, no solo este vídeo, sino todos los que he hecho. La verdad es que me han llevado muchísimo tiempo de preparar y me he dejado mucho esfuerzo en ellos. Pero bueno, no tengo nada más que decir. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos.